Creemos bastante importante que eh, nuestra audiencia conozca lo que se está haciendo desde el partido de gobierno para enfrentar lo que estamos viviendo hoy, que es de la emergencia por coronavirus, pero también supremamente importante lo que viene a futuro, cómo se está programando todo. Así que los micrófonos están abiertos, eh, doctor Uribe. Bueno, los saludo a ustedes con inmenso aprecio a todas las personas que los siguen, a mis compatriotas del Meta, en esta hora difícil de la patria. El Centro Democrático está haciendo esfuerzos como partido, participando, proponiendo eh, tareas de gobierno, difundiéndolas como partido. Los parlamentarios del Centro Democrático, a través de los parlamentarios nuestros, se financió dos UCIs una Puerto Carreño y otra Leticia. Y ahora se están refinanciando unos 15 respiradores y unos 50 mil mercados sin considerar lo que cada uno a título personal aporte. Eso como partido. Vamos a seguir en esa tarea. Además propusimos que a los congresistas, a las personas que reciben altos salarios en el Estado, se les derrame un impuesto. En esa tarea estamos. En lo del gobierno. Apoyamos al presidente Duque, creemos que lo ha hecho muy bien. Por supuesto, el tema es muy difícil. Se toma una decisión buena, pero aparece la necesidad de muchas más. En lo económico yo diría, hay nueve millones de trabajadores en el sector formal. Las empresas necesitan el crédito para poder pagar esa novia. El sector agropecuario tiene que seguir, el sector de abastecimientos no puede parar. A mí me preocupa, por ejemplo, veamos en el en el mes la palma africana está operando pero eh, hay dificultades para que le compren en san martín en puerto Lleras, la patilla los agricultores en eso tiene que trabajar el gobierno veamos otro sector en los sectores más vulnerables el gobierno ha hecho un gran esfuerzo fortaleciendo familias en acción jóvenes en acción el adulto mayor bienestar familiar el gobierno está repartiendo 4 millones 50 mil de mercados, pero eso habrá que repetirlo. Y ha hecho un gran esfuerzo con herramientas nuevas, eh, que las aplaudimos, ingreso solidario, devolución de IVA, pero se necesitará una segunda ola. Gran preocupación. 6 millones, 6 millones y medio colombianos independientes, pequeños negocios, donde están todos ustedes que hacen un gran esfuerzo periodístico, eh, sectores pequeñitos, el freelance periodista, sectores pequeñitos, el músico, sector el ventero de la calle que no ha recibido las otras herramientas sociales, las señoras, estilistas, etc. Nosotros esperamos que pueda llegarle el recurso a esos sectores. Estamos en un afán para que ese recurso llegue, queridos amigos. Señor eh, señor expresidente en el 2002 cuando usted llegó trató de implementar lo que hoy por fin se está viendo como una realidad a, ra a raíz de de esta emergencia y es un centro logístico de transporte poder utilizar inteligente y eficientemente los servicios de carga y los eh, toda la, la plataforma del transporte eh, ¿Eso será solamente por estos días de emergencia o se va a buscar la forma de que se implemente de forma permanente para beneficiar tanto a los transportadores como a los productores? En medio de los dolores de estas crisis, yo creo que se están anticipando unas soluciones que se, que se veían, pero que iban muy lentas. Yo creo que lo que se haga ahora para mejorar la logística del transporte tiene que quedar tiene que quedar permanente queridos amigos eh, lo que sea por ejemplo yo veo que los colegios privados van bien en internet pero falta mucho en los públicos por eso el centro democrático sí, insiste en la ley para que todas las escuelas públicas tengan un buen internet todos los niñitos puedan estudiar presencialmente y por internet se puedan eh, se puedan eh, se puedan eh, graduar los muchachos como bachiller técnico y como bachiller académico y que todos salgan, se gradúen de bachilleres teniendo una, una formación en introducción a la programación de computadores, queridos amigos. Yo, yo creo que en todo eso hay que trabajar. O sea que aquí hay muchas soluciones como el mejoramiento de la logística de transporte, apoyada en todas las nuevas aplicaciones que se entreveían pero no se habían acelerado, la crisis las acelera. Eh, señor Uribe, estábamos apostándole en la economía naranja al ecoturismo, sin embargo, suponemos que las fronteras internacionales van a estar cerradas durante mucho tiempo hasta que se tenga una vacuna y se tenga la garantía de que no se generarán riesgos para, para los colombianos. ¿Qué hacer mientras tanto con todas estas empresas que estaban apostando en el ecoturismo y que hoy pues saben que tendrán que cerrar sus puertas hasta que se normalice la situación? Una de mis satisfacciones en el alma fue que como presidente pude promover mucho el turismo en el META. Los nuevos hoteles, la llegada de turistas, eso se convirtió en un factor de ingresos para el departamento del META muy importante. Hoy me duele decirlo uno de los sectores que más lentitud va a tener para recuperarse es el turismo. Ayer nuestro compañero Honorio Enríquez decía, hombre, que el gobierno le pague a todos los hoteles para que los hoteles puedan operar como hospitales y centros de aislamiento de personas que hayan, que hayan, que hayan, per, personas que hayan estado eh, en contacto con personas contagiadas. Y yo creo que lo más importante es que se le ayude en lo inmediato a todo el sector turístico para que pueda pagar las nóminas. Y digámoslo con realismo, eh, los viajes eh, de turismo eh, constituyen uno de los aspectos que más se puede demorar en recuperarse. Sí, señor, al lado del turismo tenemos también el afán de algunas personas por atacar directamente los... Eh, decretos que están saliendo de, de presidencia, decretos que tienen que ver, por ejemplo, con retirar o quitar el IVA para muchos productos a fin de bajar costos, pero que se está utilizando como plataforma para decir que se va a atacar a los productores nacionales. ¿Cómo hacer que, que se entienda eh, hacia dónde va orientada este, estas eh, ideas? Por lo, por lo Le voy a contar lo del maíz. ¿Cuál es la idea nuestra? Si van a facilitar que venga maíz de Argentina para la industria avícola, la medida compensatoria tiene que ser exigirle a la industria nacional que le compre toda la cosecha a una empresa o a los productores nacionales. Si hay una medida, que venga la otra, estimado Miguel Ángel. Al lado de estas medidas que se están tomando, también tenemos eh, algunas personas tratando de sacar provecho en generar el conflicto entre los diferentes eh, grupos tratando de demostrar como que es un problema interno. Tuvimos una primera discusión con la subida del precio del dólar, ya bajó, sin embargo, ahora viene una recesión que va a ser mundial. ¿Cómo eh, a resumirle a la gente el, el futuro de esa recesión y qué podremos esperar para el año 2021-2022? Estamos bien conducidos. Yo creo que lo importante es pasar esta crisis sin hambre. Eso es urgente. El presidente Duque examinará en qué momento se puede ir abriendo la economía. Yo creo que hay que mantener hoy dos cosas, Miguel Ángel. La producción de alimentos y de lo básico e ingreso a los colombianos. Que en las tiendas haya comida y que los colombianos tengan con qué comprarlo. Eso es fundamental. ¿En qué momento abrir la economía? El gobierno lo estudiará en su sabiduría. El gobierno ha venido procediendo con prudencia, con acierto. Todas las lecturas que uno hace llegaría a la conclusión que se requieren dos condiciones. Primero, que la tasa de reproducción de contagio sea muy baja, inferior al 1. Y segundo, unas medidas muy estrictas. Por ejemplo, uno se preguntaría, los trabajadores de obras públicas están trabajando con máscara, tienen guantes, eh, están durmiendo sin hacinamiento, se está guardando el distanciamiento social. Hay manera de... Eh, hacerles pruebas a todos para saber que aquellos que queden positivo puedan entrar en un aislamiento y en una supervisión médica de hospitalaria rigurosas, etcétera. O sea, mirar una fecha que se llama que esté controlada la tasa de reproducción y bajita y que lo que se abra sea con unas condiciones muy estrictas. Tenemos otra dificultad y es que las redes sociales están eh, invadidas por eh, jóvenes que no conocieron cómo era la situación de la salud antes del año 93, antes de la ley 100. Entonces hay un ataque permanente hacia el, esta ley, pues para que quienes estamos ya un poquito mayorcitos sabemos cómo era difícil antes para que el común de la gente accediera. ¿Podría hacernos un pequeño resumen de en qué consiste y por qué en este momento podemos considerar que tenemos de los mejores servicios de salud en el mundo? Una pequeña historia, Miguel Ángel. Estaba yo muy joven, año 86, presenté un proyecto para que las cooperativas y las casas de compensación pudieran competirle al seguro social. El Senado lo rechazó. Después, años más tarde, el ministro Juan Luis Londoño, que en paz descanse, presentó un proyecto de creación de una empresa solidaria de salud. Era yo joven senador y eh, como ponente propuse un sistema de cobertura universal, mixto público-privado con cooperativas solidarias. Por ejemplo, ¿qué diferencias teníamos en el de Chile? En el, en el de Chile, toda la cotización la pagaba el trabajador. En el nuestro, la mayor parte, el empleador o el Estado. En el de Chile, no había fondo solidario. En el nuestro, lo introdujimos. En el de Chile, se brindaba el servicio que el trabajador pudiera comprar. Aquí hay la obligación de un servicio muy completo. Eh, ¿Qué ha pasado? Aspectos buenos. El país llegó a una gran cobertura. Aspectos malos. Ha habido corrupción, mal manejo, el gobierno que lo está corrigiendo. Mira, hay unas especies muy buenas, otras muy malas que las están eliminando. Ha habido politiquería y corrupción en muchos hospitales, eso hay que eliminarlo. Hay clínicas privadas muy buenas, la Fundación Santa Fe de Bogotá, la del Valle del Lili, San Vicente de paúl Hay otras de garaje, ciérrelas. Se robaron Salud Copica Precom con la mermelada del anterior gobierno, elimine eso. Entonces... Queremos un sistema totalmente estatal como el de antes. Eso no sirvió. El sistema mixto solidario sirve. Corrijamos, evitemos corrupción. Mire, el Centro Democrático está haciendo tres propuestas. Apoyemos al presidente Duque en lo que sea eliminación de corrupción. Segundo, que la EPS que quiera operar tenga que tener una acreditación de excelencia, acreditación de excelencia de parte de una entidad que se defina. Tercero, que los colombianos de ingresos medios y altos tengan una póliza privada. Eso no los exime de pagar la cotización, pero si yo tengo la póliza privada y es obligatoria por mis ingresos y me enfermo, que eso primero sea la póliza privada la que pague. Y así se lee, los, eh, eh, las personas de ingresos medios y altos que pagan la cotización y pagan la póliza, pues la cotización iría a ayudarle al sistema que deberá focalizar prioridades eh, para los colombianos de menores recursos. Todo eso hay que hacerlo Miguel Ángel. Eh, he llevado, creí, Yo creí que le había hecho un gran bien al país con eso. Y entonces ahora, eh, no, no es que la ley Cien de de hombre, siquiera la tuvimos Miguel Ángel. Y ojalá se le corrijan todos estos problemas. Yo eh, tengo en este momento una audiencia virtual con los compañeros del Pundío. Usted sabe que en medio de restricciones de tiempo de ustedes y mía. por ejemplo, el domingo contesté 700 mensajes, eh, pero siempre estoy disponible, yo los quiero mucho a ustedes en el Meta, y los felicito que tengan estos canales en el Meta, y saludo a todos los amigos a Jennifer Arias, a la doctora Nora Tobar, a todos, a todos los metenses, un saludo con cariño. Perfecto, señor presidente, entendemos que, que su tiempo está, está cortado, pero pues también por supuesto, aquí hay mucha inquietud frente a esto. Nos gustaría, antes de que se fuera, que nos contara un poquito. Ha insistido usted en que es necesario reducir el Congreso y también unificar las Cortes. Ya se está dando en el mundo ese cambio. ¿Qué tan factible o qué tan dispuestos ve a los congresistas para asumir esta decisión de reducir el número de congresistas? Es el momento, Miguel Ángel. Hay que insistir, Díganlo. Nacionalice la noticia. Y hay que cerrar muchas entidades del Estado. El gobierno Santos burocratizó mucho este Estado. Hay que tener mucha austeridad en el Estado. Menos Estado, más política social. Menos gasto público, más política social. Yo creo que son imperativos del momento, estimado Miguel Ángel. Con respecto a, al tema internacional, ¿qué tan difícil es resolver la situación con nuestro mal vecino? Que eh, tenemos la presión de la situación económica de ellos aquí, de, de, su, de su vida en, en Colombia, pero también tenemos la dificultad de que allá no están dispuestos a ceder. ¿Cree que se va a demorar mucho ese cambio o será que ya estamos por fin cerca de que se resuelvan los problemas allá? Y de lado, pues también los problemas de nosotros. E ese problema es muy grave. Ellos con el narcotráfico, lo poquito que les queda de, de producción de petróleo, aunque tienen muchas reservas, las Remesas internacionales que se les van a frenar, como a nosotros, como a los ecuatorianos. A mí me preocupa mucho porque a Colombia le llega una gran cantidad de remesas de Estados Unidos, de Europa, de España. Yo creo que se van a frenar. Eso va a ser muy difícil. Pero Yo creo que Venezuela se ha sostenido con eso a pesar de la tragedia que hay allí. Yo diría, para no hablar más del régimen de Venezuela, tres cosas frente a los venezolanos que están en Colombia. Primero, tratarlos con toda la consideración como a un hermano colombiano. Segundo, facilitar que regresen los que quieran regresar a Venezuela. Y tercero, por lo pronto mantener cerradas las fronteras, que es una obligación de todo el mundo por razones de salud pública, no de xenofobia. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Nos queda pendiente el tema tributario, eh, señor presidente. No, porque... una vez le digo, no más gracias. No más impuestos, Miguel Ángel. Yo estoy muy preocupado por eso. Mire, alguien dice, es que cuando Uribe llegó, puso una sobretasa de renta y un impuesto al patrimonio. Sí, pero es que la tasa efectiva de tributación era del 35-42. El presidente Duque recibió dos problemas, endeudamiento del 56% y una tasa efectiva de tributación entre el 69 y el 72. Él visionariamente dijo, hay que bajar impuestos para que se reanude la actividad económica. ¿Cómo va a haber ahora un alza en de impuestos? Yo creo que no deberíamos pasar de tres cosas. Primero, ese impuesto a los servidores públicos con altos ingresos congresistas. Segundo, mantener ese impuesto que está desapareciendo a los patrimonios de personas naturales, patrimonios altos. Y tercero, exigir a colombianos de ingresos en medios altos y altos la póliza privada de salud como complemento para que los recursos del sistema se orienten fundamentalmente a los sectores de menores ingresos. Pero mucho cuidado con derramarle al país ahora una carga de impuestos. Sí, señor. Pensamos que hacia ahí debería estar orientada la, la reforma tributaria, hacia reducir las exigencias que hasta el momento hay, de pronto cambiar algunos temas de régimen, eh, o sea, todos los, los impuestos para fiscales y los elementos para fiscales para que se reactive realmente la economía. Pero tenemos de otro lado a unos sindicatos que ya están llamando a paro sin que haya terminado la crisis, exigiendo muchas más eh, garantías sin entender que el problema ahorita va a ser de desempleo y de... Y de empresas quebrar, Miguel Ángel. Por eso se necesita salvar esas nóminas. Hay que pensar en cómo se le va a pagar a nueve millones de trabajadores del sector formal a 6 millones, 6 millones y medio de trabajadores independientes y pequeños negocios y a 30 millones de, compañ de compatriotas de los sectores más vulnerables que ya están recibiendo devolución de, de IVA, ingresos solidarios, familias, jóvenes en acción, bienestar familiar, pero que necesitamos nuevas olas de esos servicios. Gracias y buen día. Buen día, señor presidente. Muchísimas gracias, gracias. y adelante. Pues, pues también ustedes entenderán que el tiempo eh, de nuestros eh, de nuestros senadores es, es bastante complicado no, pero en estos siempre, siempre dispuesto Miguel Ángel no, mi afán es porque me está esperando una reunión virtual con los compañeros del Quindío, muchas gracias buen Perfecto. día afecto al señor presidente nos reunimos de nuevo cuando quiera bueno, bueno okay, okay, Miguel. Miguel bueno ahí tenemos a, excelente a, que se está haciendo y la luz eh, tenemos pues también que reconocer que lo que viene es muy complicado algunas notas de ayer que eh, son importantes primero, se firmó un decreto en la madrugada de hoy que tiene que ver con la salida de algunas personas que se encuentran privadas de la libertad hay que tener en cuenta que hay algunas personas que están condenadas otras personas que están sindicadas y, y otras personas pues que ya están casi que cumpliendo con su, con su pena, están terminando. Dentro de lo principal, digamos, del decreto es que las personas que se podrían ver cobijadas por este beneficio son eh, las personas que llevan más del 40% de la pena cumplida, eh, cuyos delitos no generen un impacto social de riesgo. Digamos que es lo primero. Por supuesto que los abogados penalistas, los abogados defensores está cada uno jugando para hacer, eh, para sacar a sus amigos, a las personas, a las que representan más que amigos eh, sus representados y pues eso es una presión supremamente fuerte. Lo que se propuso inicialmente de cada una de las áreas, porque aquí el ejercicio no se, la decisión no se tomó antes no porque no se hubiera reconocido el tema carcelario, sino por los riesgos que implica cualquier decisión que se tome. Eh, entonces se tuvieron en cuenta por ejemplo algunos temas eh, de salud, se decía si la persona se encuentra enferma eh, deben permitirle salir, normalmente esas decisiones eh, antes se tomaban casi que por la solicitud con el debido soporte médico, pero pues con situaciones como la de Aida Merlano, esas situaciones han ido cambiando porque pues eh, digamos que se requiere de una segunda evaluación para poder decir si efectivamente esa persona está enferma y de allí que pase a donde el juez y el juez estudie la, la situación. Pero cada uno de los casos se está viendo por eso de manera particular. Hay un problema aquí y es que cuando yo digo voy a enviar a alguien a su casa, me encuentro con dos situaciones. La persona tiene los recursos para sostenerse una vez eh, sale de, de la reclusión, ¿O qué va a suceder con esa persona cuando salga? Al menos allí se encuentra con, con la comida garantizada. Por supuesto, no es nada de lo que quisiéramos tener en nuestra mesa, pero es comida. Eh, ¿Y al salir qué pasa con estas personas? Segundo, el tema de las personas que están detenidas por delitos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Aun cuando hayan cumplido la pena o aun cuando se encuentren en ese espacio de los que serían elegibles no serían susceptibles de salir si el lugar a donde pudiera cumplir la pena fuese su casa, porque no podríamos poner a la víctima al lado del victimario. Entonces, es otra situación que se le complica a muchas de las personas. El otro tema es el tema político, porque la, estas personas, por supuesto, tienen los recursos económicos para quedarse en sus casas, pero no se entendería como una decisión para evitar el riesgo de contagio en las cárceles sino como un favor político o un aprovechamiento para beneficiar a ciertos amigos. Entonces, todo eso ha sido tenido en cuenta y pues será materia de discusión. En este momento se está realizando una reunión virtual con periodistas y, y la ministra eh, Margarita Cabello Blanco, precisamente para explicar las razones por las cuales se, se actuó así. De otra manera, es importante conocer la situación de Villavicencio, porque en el centro de reclusión se dieron eh, en total 17 casos. De esos casos, pues por supuesto ustedes saben que se dieron a conocer por el fallecimiento de alguna persona que había estado detenido, que salió en libertad, pero que una vez en libertad murió. Al hacer el, el seguimiento, pues había que revisar en la cárcel y efectivamente ayer se confirmó que hay 15 casos más. Estas personas no pueden salir a sus casas, porque pues, sería poner en riesgo ya no el grupo de, la, de, de las personas retenidas solamente, sino sería poner en riesgo a las comunidades de esos barrios a donde llegarían estas personas. Por un tema de disciplina, y en lo que plantean eh, los eh, dirigentes en el departamento es que si estaban en la cárcel es porque habían tenido algún comportamiento disciplinario, o sea, no habían cumplido con la normatividad y que sería muy complicado poder hacer ese seguimiento. Entonces lo que está pidiendo es que para Villavicencio se tenga mucha más cautela en razón a que ya hay un brote identificado y que permitir la salida masiva de personas podría poner en riesgo a toda la población de Villavicencio, colapsaría eh, nuestro sistema y nuestros eh, servicio de salud y pues eso es lo que se quiere evitar, entonces para el caso de Villavicencio es posible que se retrasen algunas salidas hasta verificar que efectivamente no haya peligro, ¿qué sabemos en este momento? que las personas que se encuentran con síntomas que fueron identificadas, se encuentran en un patio diferente, que es el patio que se encuentra destinado a la población femenina. Si bien eh, en esta cárcel hay, hay eh, un patio para mujeres, no tenemos en este momento personal femenino detenido y pues allí fueron trasladadas estas personas para mantenerlas en aislamiento. Pero el riesgo sería que haya otras personas, algunos pacientes asintomáticos, es decir... Que sean portadores, pero que no estén manifestando los síntomas y que pudieran salir y poner en riesgo a la población. Así que por eso digamos que se está teniendo muchísima cautela con el caso eh, de Villavicencio. Así que ahí vamos, y pues la idea para ustedes es pues que tengamos en claro que lo que se está decidiendo a nivel nacional es un es supremamente importante, no para atender exclusivamente el ya y el ahora, sino man de, para manejar también el ahora y el después de esta emergencia. Eh, Juan Manuel. Un a todos ustedes pues, para que sigan en sintonía con ATV, canal, nuestro canal y por supuesto con toda la programación que tenemos aquí en ATV. Entonces, eh, mil bendiciones y estamos atentos pues, a, a atenderlos por otra... Vez.